El sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís carece del servicio de agua potable. La Junta de Vecinos realizará un piquete a INAPA exigiendo el preciado líquido. Así lo confirmó Domingo Méndez, presidente de la Junta de Vecinos. No, la situación del agua en el Espino, la primera, segunda, tercera etapa, es una zarema, deja toda esta zona, es difícil, no está llegando. Mira, hoy debió llegar el agua, a esta escuela tiene más de dos meses que no llega una gota de agua y ya hay que estar haciendo malabares para no tener espiar no la docencia, porque imagínense, un centro educativo sin agua, es terrible. Hemos tenido que acudir a amigos para que puedan conseguir camiones de agua porque eh, no, no la están mandando. Hay que, el que quiere agua tiene que ir a los negocios, de depende de agua, las plantas. Y eso, nos están amenazando con construir otra planta de agua en la entrada de Vista de Valle, que ahí es que la cosa va a poner difícil. Entonces, por eso fue que la pasada semana se hizo una grandiosa marcha, exigiendo el preciado líquido del agua. Ya tenemos otra actividad programada para el 28 de este mes, donde vamos a marchar hacia Inapa, donde... Le vamos a ir reclamando que se resuelva el problema de déficit de agua, porque si bien es cierto que pusieron una tubería allá arriba para ver si podían paliar la situación hasta el parque, eso eh, rara vez se ha llegado al parque. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.